el que lo iba a entregar dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, «Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura»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 Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor te vuelva en su espíritu.